Nos trasladamos de inmediato al Palacio Federal Legislativo, se desarrolla la sesión de la Asamblea Nacional. Información de último minuto. Venezuela. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número cuatro, proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar. Es, nosotros el establecemos de febrero, el un contacto desde el Palacio Federal Legislativo de de y Isanón. sigue la discusión parlamentaria en torno a la agenda pautada para el día de hoy. El siguiente punto para debatir por la plenaria es el proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar el 16 de febrero, el 38 aniversario de la siembra del cantautor y poeta del pueblo, Ali Primera. La plenaria parlamentaria, el día de hoy debate en torno a la figura emblemática de Ali Primera. Escuchemos. Familiares, hermanas, hermanos, del de cantor del pueblo, Ali Primera, está con nosotros Emiro Delfín, que es maestro guitarrista y que además fue compañero y acompañó todas las luchas cantoras de Ali Primera a todo lo largo de su carrera como artista del pueblo. Osvaldo Muset, que es cuñado y que es cantor del Estado portuguesa. El diputado Ali Alejandro Primera, que es sobrino de Ali Primera y que también nos interpretará algunas voces, algunas canciones del cantor del pueblo. Marco Sarmiento, cantor del Estado Lara. Y el diputado y exgordo, diputado por el Estado Lara, el exgordo Bermúdez.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 del pueblo Ali Primera y si me permiten poder agregarle activista político por favor considerando que Eli Rafael Primera Rosell conocido como Ali Primera el cantor del pueblo falleció el 16 de febrero de 1985 en la autopista Vallecoche de Caracas a causa de un lamentable accidente de tránsito siendo recordado por el pueblo como un insigne revolucionario y luchador incansable en favor de las causas justas oh, oh, oh, no, cantemos juntos camaradas falta muchas cosas para conseguir la paz oh oh a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 Se allá en el cerro Y un canto hermoso, hermoso para cantar Que hay semerucos allá en el, en el cerro, cerro Y ya la gente pensó a sembrar Considerando que Ali que primera Ve lo hermoso de esto Ve lo, lo que unifica la misma idea Lo que logra en nosotros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 Que El pueblo es sabio, sabio y paciente. paciente, es el de siempre más viejos, Ya al cantar llegó a Characan. sabe calcular, calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira para poner los contextos. Sí Se fue a Bolívar ayer, pero hoy viene el de el regreso, país. vámonos pa' allá. Vámonos, vámonos para allá. Vámonos a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 I la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva. Viva. viva! Y, y tercero, <ríe> perdona camarada Pedro, <ríe> usted sabe cómo es, usted prende la mecha de primera y aquí ciende, se enciende el amor por la patria.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 a terribles torturas en el año 72, en la cárcel de Sabaneta de Maracaibo, Ali era un visitante asiduo. Y junto con mi papá estaba un líder guerrillero campesino de la Organización de Revolucionarios, y este guerrillero le contaba a Ali las anécdotas de su vida y de su lucha en las guerrillas. Y la frase esa, el hombre se mata en seco,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 de la, siebra, de la siembra del cantautor, poeta y luchador social y político Alí Primera, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Invitamos a su compañera de vida Sol de Primera, a sus hijos Sandino y Juan Simón, y a sus familiares, eh, cuñados eh, de Sol, de primos. Sobrino para recibir de manos de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el acuerdo aprobado el día de hoy. De esta forma la Asamblea Nacional rinde tributo al cantautor del pueblo Ali Primera con este proyecto de acuerdo que ha sido aprobado por unanimidad por la Cámara Parlamentaria. Entrega el doctor Jorge Rodríguez Presidente de la Asamblea Nacional a amigos familiares de Ali Primera este proyecto de acuerdo que reseña y rinde tributo a ah, el llamado El Cantor del Pueblo. Ali Primera nació el 31 de octubre de 1941 en Coro, Estado Falcón. Las composiciones de Ali recogen el sufrimiento del desgastado pueblo por la pobreza y la desigualdad. ...por lo que rápidamente caló en el sentir de la gente... ...y se convirtió en el cantautor del pueblo. Ali Primera fue objeto de veto por parte de los medios de comunicación... ...y del gobierno de turno en Venezuela en ese momento... ...Rafael Caldera, lo que lo llevó a fundar su propio sello discográfico Cimarrón ...para buscarle difusión a sus composiciones. Sus canciones se multiplicaron en defensa de la humanidad... ...y aunque era considerado un cantante de protesta, él mismo insistió... En en que no era una canción protesta, sino una canción necesaria. Actualmente, Ali Primera es un símbolo de lucha e ídolo de muchos jóvenes sí, diputado, que ven en su música, su conciencia, su visión, su filosofía, usted, no sé un mensaje lleno de lucha revolucionaria. Siguiente punto de la orden del día, señora secretaria. Agotada la agenda del día, ciudadano presidente. En consecuencia...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 Con este homenaje sentido y merecido al cantor del pueblo Ali Primera, culmina esta sesión ordinaria dentro del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Con las imágenes que compartimos con ustedes, nosotros vamos a devolver el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión.